Chaval de la bachata se molesta de mala manera con un DJ, eso sí está picante, como una falta de respeto calificó el bachatero Linares Pinal, mejor conocido como el Chaval de la Bachata. La acción de un DJ durante de una de sus presentaciones, el video que se ha hecho viral, se observa cuando el bachatero detiene la música para reclamarle al mezclador que, hablara, que no hablara mientras él cantaba. Nunca volverás a tocar mi música en tu vida, se lo, ha, se, se lo he dicho a tres DJ en mi vida, uno en Madrid y otro esta noche. Hay algunas obscenidades obsen, de DJ que hay que, callar, que hay que callar mientras cantan. Se le escucha decir, la acción del artista motivo a los aplausos en público. Vamos a ver el videíto del, bueno, del momento, ¿verdad? Vamos a ver. ¡Páralo, páralo, páralo, páralo, páralo! La indecencia más grande la tiene algunos malditos DJs. Le voy, voy a decir la verdad. A mí no me importa que tú me pongas la música de más nunca en tu vida. Se lo he dicho a tres DJs en, en, mi, en mi puta vida. Una en Madrid, otra aquí esta noche. Esto es por alguna indecencia que tiene algunos DJs. Tiene uno cantando y comienzan a joder. Es que tú tienes que verse callado mientras el DJ está cantando. Me encojo a esa banda y me saca de banda. A mí con me gusta que se lo haya a DJ, pero lo voy a poner aquí ya y se votaron en madrid que lo votaron por favor que porque seco me hizo esa vaina dos veces y a mí que nadie me diga ni que errores, pero que ya van dos veces yo lo estoy yendo hace rato pero yo no digo nada pero ya me llegó la vaina y me cojones porque yo soy un ser humano igual que usted o cualquiera y soy al final y soy loco, usted lo no sabe yo, no tengo esa vaina, no me gusta oye, oye me lo concentro la vaina Marte de rogarte, de acuerdo que lo voten, impertinente. Yo, yo, estoy, de chaval, yo no estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo. No, no, porque lo que se les zafó a DJ fue salsa, salsa, salsa. No, eso fue, parece que se les afuera a DJ. Uh -huh. Malo del DJ, no, porque nadie quiere ganarse un boche así. No, o, o estaba besándose por los DJ los que más besan. <risa> hay una consola que hay un botón, hello, buena. Hello. Nos vimos. Una consola tiene un botón. Porque yo trabajé también sonido. Usted le hace así, ve Y no funciona nada. Y ahí usted le puede tirar arriba. Pero hay gente que a veces es romo, el no no, romo no para todo el mundo. Parece que ese le fue un botón. ¡Salsa! Sí. Y el chaval ahí, ¡Déjenme de rogarle? ¡Salsa! Se sí. incomoda. <risa> Está bien que estuvo mal por el DJ. porque Ahora, el chaval debe corregirse. Claro, no, el chaval es uno de, de los bachateros más respetados en este país y lo sigue mucha gente de respeto para usted venir y tirar esos calls, Usted puede parar la música, por favor, no vuelva, y esas maldiciones, no, que no vuelva a suceder, mira, me está interrumpiendo mi show o me voy a retirar. Porque ya cuando tú tienes esa fama, tienes que saber manejarte, lamentablemente que el famoso debe pensar en los piques primero. Sí, porque que los piques, eso cualquiera lo dice. Tú no, puedes... no, cual, no cualquiera. si yo ha sido Andrés Santos le da con la guitarra, <risa> o otra gente, Chicho, pero, le da un libro ahí mismo ¿y una vez. <risa> ¿Tú entiendes? Entonces, está muy mal, por el DJ, porque hay DJ necio también, ¿me entiendes? Que no saben manejar a veces ni la computadora, pero el, el chaval debió, para mí, mi opinión, Debió de hacerlo de otra manera. No, no estar tirando maldiciones y cosas así. Porque es un tipo que lo sigue todo el mundo sin ningún problema. Nunca ha tenido un problema el chaval. Era gordito, amigajonadito, ya está flaquito, bonito. ¿Tú ves? Ya todo el mundo lo sigue, tiene sus redes sociales, que está activo. Ya de, eh, él debe como pedir excusa por eso. De la manera que se expresó, no, no era adecuada. Es lo que le digo a la familia cuando es emborracha, que andamos trabajando. Y hay que, que mandarle la un taxi, montarle la pasola de atrás en y llevarlo en taxi. Una figura tiene que respetar. Yo tach. no sé, yo, que yo no sé. conmigo para saber? Pero yo le creo lo que dice. Ah. Y yo también le creo lo que dice. <risa> <risa> también. No, los dos son, son confiables los dos, señores. No, eso es, ese DJ parece que estaba medio contentón. Sí, sí. Medio jariñado, estaba. <risa> Sí, o como, como es pone a Felito cuando bebe dos tragos, que comienza a salirse de los grupos y está diciendo de todo. Y a mandar un reguero de fotos. Sí, grupos. a mandar un, un reguero de, de fotos Así mismo estaba el DJ de, de ese party anoche. Yo creo que no quedó con gusto de poner salsa, salsa. Un bachatelo cantando. de, de, de, de, el de el, ¿eh? Y usted ve, sal, la juca también, que no es para todo el mundo. Salta, sal. sal, sal. Y, y, y el chaval, hasta de <risa>